Recording in, in progress the recording sea, in progress o comentario o bueno lo sea lo que sea, sea un invento que tengan o una no comprensión que tengan o lo que sea Eso es sobre mi salud a ver quién de ustedes se anima otra vez nadie nadie nadie a ver no le quiero preguntar a nadie en particular para no molestarlos pero además hay muy pocos no hay cuántos hay ahorita Aquí hay no, diez uno. doctor cuántos 10 10 alumnos. 10 alumnos. Bueno, ya 10 alumnos, ya alguno podría preguntar algo. ¿Alguien, alguien quiera preguntar algo o comentar? No, no, no se atreve, no quiere. Yo no puedo ver acá, más cuántos hay. Aquí puedo ver más. No, no, nadie se atreve nadie quiere. Bueno, esos temas ya los habían ustedes visto en alguna forma, en alguna clase, ¿no? Lo que estoy diciendo no es estrictamente desconocido para ustedes, sino son cosas que mal que bien saben que existen. ¿Estoy en lo cierto? Cuando nos contesten esa pregunta, ¿tenían ustedes ya alguna idea de esas cosas que acabo de decir respecto al oscilador armónico? o no había no tenían ni, ni, no, nunca se habían hablado de eso en ninguna clase nadie me contesta nada pues sí profe pero yo creo que ahorita lo profundizamos bastante bastante ¿Ah? pero ya algo de ellos tenían ya una idea tenían ya una idea menor de ello bueno Ok. Examen salgan un poquito mejor. ¿No hiciste no, ¿es examen este sábado pasado? No, no, no, ah, no, no. este es, lo consulté esperamos. con la doctora Ana. Sí, me dijo que iban a esperar un poquito. Sí, quedamos que vamos a esperar un poco más. Bueno, ok. Este, nomás se va acumulando el material. Si que Tengan cuidado porque luego va a ser mucho, mucho, mucho para estudiar. Aquí estamos en la página 300 y pico del libro, algo así. Ya son, ya estamos en el capítulo 11. Ya es. Un, un, ya hay la mitad del libro entonces no, que no se descuiden mucho porque después te van a encontrar que tienen que leer en, en una semana todo el libro bueno, pues esperemos suya. que estén conscientes de esto, doctor ¿Sí? bueno, ok, ya, le, ya cierro y nos vemos sí, sí, sí, sí este si quiere yo ahorita de, también... si sí, cierre, cierre, porque ya te iba a ya arquitecto sí, sí, sí, Yo, yo cierro la, de, la sesión. Aquí voy a cerrar. Sí, bueno, ok, cierre. Claro. Andres. Muchas gracias. Hasta, Andres, luego. hasta luego. Aquí. Muchas gracias. gracias hasta luego. Hasta luego. No,